Hola, hola, ¿cómo estamos? Como hemos prometido durante todos los días a las 7 de la noche, entramos a nuestro programa de Facebook en vivo. Facebook Live, estamos presentes el día de hoy. Y también el programa de ayer lo han podido tener en todos mis grupos y mis fanpage y también lo tendremos en YouTube, Voice Darmon Canal. Ahí nos puedes seguir y puedes compartir con las personas con quienes tú deseas los mensajes que tendremos todos los días a las siete de la noche. Si quieres hacer una programación de todos los días, abrir tu Facebook para escucharnos en vivo, por supuesto, con mucho gusto, estamos aquí para, para poder eh, complacer y poder acompañarnos juntos en este propósito que tenemos, tener un programa todos los días a las siete de la noche y poder comunicar de alguna manera un pensamiento basado en la palabra de Dios y por supuesto, con el objetivo de poder enseñar o aprender juntos acerca de la vida, las cosas que nos interesan para poder crecer o cimentarnos primero y luego de cimentarnos crecer en la vida y desarrollarnos como personas de la mejor manera. El día de hoy vamos a hablar acerca de esa primera parte que teníamos y que hablamos el día de ayer, que era descubrir nuestro propósito en la vida, ¿no? Y tal vez no vamos a desarrollar toda la técnica esta noche, pero vamos a hablar del concepto de por qué es importante tener un propósito para vivir. Yo creo que todos nosotros en algún momento eh, nos hemos preguntado por qué Dios creó a los lo que existe en la naturaleza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué propósito tenía? Voy a comenzar mencionando un poco lo que me sucedió a mí cuando tuve mi primera hija. Eh, mi convicción de ser papá estaba limitada por el hecho de que yo pasé una enfermedad que me limitaba a cierto, cierta posibilidad de tener bebés. Eh, pero después de un estudio y tratamientos, eh, luego del matrimonio, tuve el privilegio de parte de Dios de ser papá. La pregunta que yo tenía era, ¿cómo puedo yo ser un papá que ayude a mi hija, o mi hijo, no sabía qué iba a ser, este, a tener un propósito en la vida? Y ante esa pregunta, yo debía responder con acciones que muestren el propósito que yo tenía, cuando iba a tener ese bebé. Y me hizo recordar lo que Dios había hecho en el Edén. Si tú miras un poco cómo cuando Dios va creando la tierra, según la descripción del Génesis, cada cosa que va poniendo en la naturaleza tenía un propósito para conseguir satisfacer o dar las condiciones a la vida humana que él iba a crear el último día de la semana. Comienza con la, la parte de la luminaria o la parte de la atmósfera, luego organiza la tierra con el agua, el, el cielo, la parte eh, alta de, de, del oxígeno, etcétera, etcétera. Comienza a ser como una cámara donde él iba a poner a su criatura que era o que sería hecha a la imagen de su creador no y si ustedes se dan cuenta, hasta el día viernes, él prepara lo que va a servir de alimento, tanto para los animales como para las aves y también para los peces. Todo lo que los seres vivos iban a necesitar, puso y condicionó en la naturaleza. Y por supuesto, para el hombre, ¿no? Que iba a ser creado el día sexto de la semana. Cada propósito, perdón, cada cosa que él creó, tenía un propósito, mantener un círculo vital en la naturaleza, tal que es tal, tiene una regla tan bien hecha, tan bien fijada, que si nosotros rompemos esa regla, generalmente producimos un caos. Pero si lo mantenemos como Dios lo creó, cumple su propósito de dar el sostenimiento a las personas que formamos parte, o a los seres vivos que formamos parte de esta creación. Entonces yo pensé en eso cuando iba a tener a mi hija. Entonces comencé a comprar la cuna, un colchoncito, eh, ponerle el color que correspondía, porque en algún momento ya parece que iba a ser eh, mujer, etcétera, etcétera. ¿no? Los colores, como los papás siempre acostumbramos a hacer. Y cuando ella nació teníamos todas las condiciones para que ella pudiera tener la preparación de su leche, sus biberones, sus pañales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de decir al comienzo de esta charla es que para todas las cosas que nosotros querramos hacer, tenemos que descubrir cuál es el propósito de aquello que queremos hacer. Por ejemplo, este programa nace con el propósito de tener una comunicación desde este servidor hacia ustedes para conversar, porque ustedes van a responder, van a escribir en la parte baja, si les gusta o no les gusta, si hay alguna opinión que hay que dar. Me pueden escribir el Messenger de manera directa, con alguna, no sé, pregunta o alguna situación que de repente no entiendes, para poder contestarle en la siguiente charla. Vamos a tratar de que en la primera parte de nuestra charla podamos responder algunas preguntas de la charla anterior, para que podamos tener una comunicación fluida ya que muchos no están presentes en el momento en que estoy haciendo la charla, aquí, específicamente en el Zoom, como lo hacemos a través de él. Entonces, eh, si tú en la vida, en tu visión de futuro, que es el tema que estamos desarrollando desde el día de ayer, no descubres tu propósito en la vida, puede que comiences a hacer eh, de tu camino, de tu peregrinar, como la historia del hombre que ponía el arado a funcionar al caballo para tirar el arado y al frente fijarse en algo blanco que había como meta o como propósito a donde él quería llevar su arado y generalmente cuando hacía eso y miraba la cosa blanca que estaba al final de la del sembrío este seguía la cosa blanca que estaba allí porque según él ese era su propósito pero su propósito no era un, una cosa blanca fija era una vaca de color blanca que iba comiendo a diferentes lugares y él seguía donde iba la vaca y cuando miraba para atrás se daba cuenta que su surco eh, no estaba recto no era un surco eh, determinado había caminado conforme se movía la meta, en este caso el, el, la cosa blanca que él veía al final de su sembrillo cuando nosotros caminamos así Pasaremos muchísimos años intentando uno u otra cosa y nunca vamos a tener realmente un derrotero definido para poder cumplir en nuestra vida. Ya que estamos comenzando el año, yo es el primer día de las, de, de, del año 2023, me gustaría que tú descubras cuál es tu propósito en la vida. Pregúntate, ¿para qué estás aquí? ¿Por qué viniste a este mundo? Yo, como les dije ayer, yo también lo tengo claro. Yo quiero servir a las personas, ser un servidor de las personas en lo que yo pueda hacer, eh, en lo que yo pueda ayudar. Yo estoy tratando de cumplir, yo voy a compartir algunas cosas que de repente a usted le puede molestar, que por qué dice lo que haces, pero no importa, es parte de mi forma de ser y mi personalidad hacer las cosas que siempre he querido y que creo que es el propósito de mi vida. Hoy día nomás fui a dejar a mi hermana al aeropuerto. Y volviendo, encontramos a una persona, un señor, con su motocar, es una moto que tiene tres llantas, para que algunas personas que en otros países no lo conocen, y que no se escuchan, se había roto la cadena de su motocar, y iba con su esposa y una pequeña niña. Y yo pasé a este señor, y lo vi a él y a ella jalando, subiendo la montaña, con mucha dificultad, de su motocar para tratar de llegar más o menos unos seis kilómetros de viaje hasta conseguir ayuda. Entonces pasó por mi mente mi propósito. Tú no puedes pasar y ver a una persona en necesidad y no ayudarlo. Así que me detuve unos 500 metros más adelante porque mi mente me recordó de que yo tenía un propósito en la vida. Le di la vuelta y le dije, les puedo ayudar, voy a poner una soga, les voy a jalar, hasta donde ustedes quieran, para poder dejarlos en el lugar que ustedes estén seguros y puedan eh, resolver el problema. Entonces ellos nos aceptaron, los llevamos hasta el lugar que ellos nos indicaron. El propósito que tú tengas en tu vida, enseñar a un niño, formar a un niño para, para la vida, porque tienes un hijo, acompañar a tu esposo en las eh, actividades propias de productividad de la casa, este, no sé, eh, compartir tu vida un tiempo con alguna amiga, algún amigo que necesita tu ayuda o como esposo, dedicarte a tu familia o dedicarte a tus estudios si eres joven o si aún eres niño pero estás desarrollando la conciencia, llegar a ser una persona que adquiere conocimiento, o sea, tú tienes que ir buscándole a cada cosa en tu vida la razón de ser la razón por la cual tú lo vas a tomar, vas a tomar eso como tu derrotero Tienes que definirlo, porque si no vas a andar como el hombre que mira la vaca, que camina de un lado a otro, y finalmente nunca llegarás a tiempo, y adecuadamente tus caminos serán muy tortuosos si no descubres tu propósito en la vida. ¿Por qué es importante descubrir un propósito en la vida? Estuve consultando un poco... Eh, investigando un poco acerca de eso, que el propósito, descubrir el propósito en la vida, nos permite ordenar las cosas que nosotros queremos, o por lo menos preguntarnos si al pensar en un propósito es eso lo que quiero, si es eso lo que realmente yo busco, porque si no lo descubro y comienzo a hacer lo que se me ocurre o lo que se me da la gana o lo que se me aparece en el camino vivir como, el, como dicen algunos al tuntum, sin organizar algunas cosas respecto a lo que quiero, a lo que busco, a lo que quiero construir, entonces no tengo una vida ordenada. No solamente una persona puede ser desordenada no teniendo el propósito, sino también dejándose influenciar por otros, de sus propósitos, de otros, porque, porque quiere congraciarse con ellos y no necesariamente porque quiere cumplir los suyos. Como por ejemplo sucede cuando un papá le dice a su hijo, quiero que seas abogado, y el hijo dice, ya papá voy a ser abogado, pero no le gusta, no es su propósito eso. O tienes que ser nutricionista, y a él no le interesa el tema de la nutrición, pero su papá dice, tienes que ser un profesional de esa manera. Entonces, algunos de ellos pierden en el camino el sentido de las cosas y hacen las cosas mediocremente, porque simplemente obedecen a los deseos de otros, y no a sus propios deseos a sus propios deseos o, por lo menos, a los que ellos descubren como propósitos en la vida. Otra de las razones por las cuales es importante tener y clarificar nuestro propósito es porque le vamos a dar significado. Me preguntó una vez una persona, no, y varias veces, en otras ocasiones, pero en una reunión donde había más o menos unas 300 personas, me preguntó, doctor, ¿por qué usted hace eso? ¿Qué gana con eso? Entonces yo le dije, es el propósito de mi vida. Es la satisfacción de hacer cosas buscando cumplir aquello que yo quise desde niño y que aprendí y que creí que era lo mejor que yo podía hacer por los demás. Mi propósito por los demás. Tengo un propósito también por mí mismo. Por ejemplo, la satisfacción de compartir ideas, de ayudar y orientar a las personas. Es una satisfacción personal también, pero ese ayudar a las personas no nace simplemente en el hecho de ayudar a las personas, sino en el deseo que yo tengo de hacer. Y eso es una pregunta que tú tienes que hacer. ¿Quiero hacer esto? ¿Quiero eh, desarrollarme dentro de este concepto? ¿Qué me da de vuelta? Muchas cosas de las que tú quieras hacer no necesariamente van a tener retorno valuado en dinero o en reconocimientos. Muchas veces vas a hacer cosas que son el fruto simplemente de tu deseo de dar, dar, dar. Y ese propósito de dar te va a permitir sentirte útil, sentirte capacitado para vivir con optimismo, para vivir con alegría, con bienestar. Otra de las cosas que, que te permite es que descubrir tu propósito te permite organizar tus acciones. Establecer no solamente horarios, sino ordenamiento dentro de tu, lo que nosotros conocemos de tus valores, de tus principios, de aquellas cosas que gobiernan tu vida. Yo estoy hablando acá como una orientación, no estoy hablando como que yo soy así, que yo soy yo soy un perfecto en todo eso, no. Simplemente estoy hablando como una orientación, tanto para ustedes como para mí, porque el que más aprende en una presentación como esta, soy yo. Entonces nuestras acciones se organizan y nos permiten ahorrar tiempo, ahorrar conflictos posibles o potenciales. Descubrir nuestro propósito en la vida te enfoca o te encamina dentro de un curso de acciones que te permite lograr de manera continua y rápida o más eficientemente aquellas cosas que tú quieres. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con las personas que quieren hacer algo, por ejemplo, quieren hacer un negocio. Comienzan un producto y están pensando en globalizar el producto. Qué sé yo. El otro día visité a un muchacho que hace negocios de embutidos. Me dio muchísimo gusto porque es un joven eh, empresario, emprendedor. Y le pregunté yo, ¿qué es lo que producía? Entonces me mostró lo que producía, un producto de calidad, con poco personal, tres o cuatro personas. Con un proceso sencillo, un tipo de refrigeración simple, y una de las cosas que le pregunté yo, ¿y tú cuál es tu mercado? Ah, me dijo, es acá localmente nomás. Y digo, ¿y has pensado hacer esto de manera de mayor envergadura, más grande? Y me dijo, no, ahora no. Ahora mi propósito es establecer mi marca, establecer mi producto. O sea, el hecho de tener un propósito te permite organizar tus acciones y no comenzar a apuntar a cualquier lado y, y a lanzar tus, tus objetivos a otros lugares donde todavía no tienes la capacidad de llegar. Y aquí viene otra cosa importante. Una cosa importante es que te ahorra energía. ¿Por qué? Porque dar los pasos de manera organizada. Vas paso a paso organizando las cosas de tal modo que no gastas energía en aquello que todavía no puedes controlar. Cuando yo planifiqué este proyecto de tener una oficina aquí en la selva del Perú y comenzar a hacer este programa a partir del primero de enero, lo comenzamos anoche porque quería hacer una previa, lo tengo planificado hace siete meses. Incluso la, la oficina la organicé de tal modo, cumpliendo los objetivos que yo tenía para poder hacer de este programa un programa que todos puedan conocer. Yo sé que muchos todavía no nos conocen, Estamos recién comenzando. Tenía un programa yo conversando contigo hace mucho tiempo atrás que en algún momento tal vez lo podemos retomar. Era un programa de las nueve de la noche. Pero el objetivo de este programa es compartir esto que yo siempre he tenido como, como lema en mi vida. Que la mejor manera de alcanzar el éxito no es haciendo, sino siendo primero. El ser primero te lleva a responder estas preguntas. Cuando escribí mi libro sin nombre ni contenido, esa era la pregunta que yo me hacía. ¿Soy realmente? ¿Cuál es mi contenido? ¿Cuál es mi nombre? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que le ofrezco al mundo? Siempre yo decía que soy un buen amigo, pero de repente un amigo decía no, tú no eres un buen amigo. ¿Por qué no soy un buen amigo? Si yo quiero ser un buen amigo, ¿por qué no lo soy? Ah, de repente no me muestro como tal. Pongo ahí el ejemplo de que si tú quieres comprar un perfume, por ejemplo, el perfume no tiene nombre y no puedes oler ese perfume, el, el, la fragancia que tiene, tú no vas a comprar un producto de esa manera. Tú vas a comprar un producto en lo cual tú gustes, no solamente del nombre, de repente el nombre no es lo más adecuado para ti, pero el, la fragancia de repente te es agradable. Y tú vas a comprar un producto a, la cual, a lo cual tú, de alguna manera, tienes algunas evidencias de que realmente ese producto vale la pena hacer el esfuerzo de adquirirlo. Asimismo es la amistad, asimismo es la relación. Los seres humanos no podemos ofrecernos a los demás actuando como si fuéramos actores de esos que que has, están en una escena donde se parecen todos bonitos, todos agradables, todos bien chéveres, como decimos acá, y que todo el mundo te acepta, pero solamente es cuando estás con ellos, no cuando tú eres realmente o cuando tú no estás con ellos, tú no estás mostrando lo que tú eh, eres cuando tú no estás presente con los demás. Entonces tú eres un actor. Termina la escena y vuelves a ser lo que tú eres y de repente lo que tú eres no es lo que la gente este, cree de ti. Entonces es muy importante, cuando yo escribí ese libro, eh, me refería al hecho de que tú no puedes vivir toda tu vida tratando de contentar a los demás simplemente por el hecho de que ellos quieren verte de una manera. Porque tú tienes un propósito en la vida. Y ese propósito en la vida tienes que descubrirlo de ti mismo. y Tú tienes que ser tú para poder llegar a la grandeza del éxito. Incluso en el lema de mi, de mi compañía Darmon Enterprises, dice ser camino a la grandeza. Porque si tú no eres, no tienes fundamento. No importa lo que seas. Ahora no importa. Lo vas a ir ordenando conforme vas descubriéndote tú mismo como persona. Incluso cuando te vas descubriendo como persona, muchas de las acciones que tú tienes no van a estar de acuerdo con aquello que tú quieres ser. Pero el intento, eh, la, la intención de poder descubrirte como tal, te va a, de alguna manera a forzar a actuar como tú eres y no como la gente quiere que tú seas. ¿Por qué? Porque vas a tener identidad, vas a tener una personalidad eh, definida. Te, porque tu propósito te va a forzar a organizar tus acciones, a guiar tus propósitos, a hablar dentro de ese contexto, de tal modo que tu vida comienza a tomar sentido. Otra de las cosas que sucede es que cuando tú conoces tu propósito, tu proyección de vida es mucho más, ¿cómo diríamos? Tu proyección de vida te permite no solamente ahorrar tiempo, sino ahorrar preocupaciones. Yo le diría estrés respecto a cosas que pasan más adelante. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que si tú no defines bien eh, hacia el futuro, no te proyectas de manera de, eh, clara para ti, después lo vas a compartir con los demás. Pero para ti, si tú no lo tienes claro, eh, en el camino sin no duda vas a tener algunas contribuciones de los, de los momentos, de las situaciones que se van dando, que van a ir añadiendo a tu experiencia o a tu propósito, que van a ir añadiendo cosas, que ingredientes que de repente son importantes para poder ir completando tu idea de proyectarte hacia el futuro. Pero si tú no tienes un punto de inicio, es posible que tu vida comienza a tener los famosos vacíos existenciales, que te deja de gustar algo, que comienzas a pensar que por qué comencé en esto, por qué no comencé en lo otro, por qué no hice aquí, por qué no hice allá, y una cantidad de cosas van a comenzar a aparecer en tu vida, de tal modo que vas a terminar realmente destruyéndote a ti mismo y destruyendo a los demás. El gran problema del ser humano está allí, está en el, en el no hacer cosas, que realmente no funcionan para ti. Tenemos una pequeña interferencia ahí con nuestro querido guardián que tenemos en la casa. Tengo que apagar un poquito el micrófono porque ahí tenemos un pequeño inconveniente. De todas maneras, estamos aquí en el campo donde tenemos algunos animales y ellos se comportan a veces de una manera porque tenemos ahí un pequeño gatito quien quiere devorar nuestro querido perrito. De todos modos, este, continuamos eh, con la idea, el propósito que tenemos en la vida es justamente el que nos va a ayudar a organizar todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Y de alguna manera, eso nos va a permitir también crecer como personas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las cosas se van dando, que las cosas se van añadiendo, que las cosas se van sucediendo de tal modo que vamos a alcanzar el propósito que estábamos, estábamos buscando o estábamos buscando en un tiempo mucho menor. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que le dediques tiempo a tus bases. Que le dediques tiempo a, tu, a la pregunta de para qué estás aquí. Que le dediques tiempo al por qué existes. El por qué estás en el mundo en el que estás. Esa es la idea, que tú puedas de alguna manera tener claro ese concepto. Disculpen ustedes por nuestro, eh, nuestro guardián aquí que anda cerca este, intentando manifestar su poder ante uno de nuestros gatitos que tenemos ahí. Pero cáptenos la idea. El propósito de lo que queremos hacer es justamente es que tú y yo comprendamos qué es lo mejor que tenemos, con qué materia prima contamos para poder lograr el objetivo que tenemos. Yo lo que les pido esta noche, que cada uno de nosotros podamos en nuestra vida diaria redescubrirnos, preguntarnos qué es lo que realmente queremos hacer para no vivir una vida sin propósito, para no vivir una vida sin sentido. Esos vacíos que llenaban tu vida en el pasado, que no llenaban, sino sí que lo tenían un poco como como tristemente, te tenían tristemente sometido a una situación que tú mismo no podías contestar, van a comenzar a resolverse. ¿Por qué? Porque vas a tener en tu corazón, en tu vida, situaciones que te van a ayudar a crecer como persona. Te van a estar llenos de, de propósito, pues, de sentido. Y cuando vean las personas que eso se da en tu vida, vas a darte cuenta que, que comienzas a crecer, a ser una persona mucho más útil a los demás, a ti mismo, a tu familia, vas a llenar de paz tu corazón, y sobre todo Dios va a, te, va a acompañarte porque él sabe que tú quieres hacer algo, y si tú pones tu pie en camino hacia algo, él te va a ayudar para que puedas conseguir lo, lo que anoche explicábamos en la vida de José. Ojalá que esta experiencia de esta primera, un poco eh, con disturbios aquí con nuestro querido pequeño Apolo, nuestro animal que, que cuida nuestra casa aquí en el puedas tú haber tomado en cuenta que el propósito en la vida te ayuda a organizar tu tiempo, a quitar más la ineficiencia que tienen algunos por vivir una vida sin sentido, le va a permitir enfocarte en lo que quieres, y por supuesto vas a tener la satisfacción de conseguir nuestro propósito de la vida que tanto muchos de nosotros queremos volver. Ojalá que cada uno de nosotros esta noche podamos buscar en nuestra vida personal el propósito que tenemos para vivir. Y haciendo eso, podemos lograr satisfacción que tanto que tanto buscamos cada día. El bienestar en la vida no se logra que otros lo dan. Se logra porque nosotros, con el propósito que tenemos, vamos encontrando en cada paso lo que tanto, por muchos años, con la edad, con las circunstancias que vivimos, nos va mostrando que es lo que queríamos hacer para vivir mejor. Ojalá que esta experiencia te ayude a ti a crecer como persona y a lanzarte hacia el propósito que tú has descubierto en tu vida. Mañana vamos a hablar un poquito más acerca de esto, vamos a especificar algunas cosas, cómo descubrir el propósito y así podremos ayudarte a crecer como persona. Vamos a hacer una pequeña oración, como todas las noches. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que tenemos de compartir estas ideas. Te ruego que tú afirmes esta verdad en el corazón de aquellos que realmente lo necesitan. Y que podamos compartir con otros este mensaje de oportunidad para nuestras vidas. Y vamos a crecer con tu ayuda. Abre las puertas de nuestro corazón para redescubrirnos a nosotros mismos. Y ayudarnos a crecer en ti, en tus promesas y en todo lo que provees por nosotros. Entregarles todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén. Un amigo para ustedes, Boris Darwin. Y disculpe nuestro querido... Can está haciendo un poco de disturbios porque tenemos ratito ahí, pero ojalá podamos cada noche tener que resolver ese problema también. Un abrazo aquí, desde el lugar de la selva del Perú, un amigo de siempre, Boris D'Armo.